Un año más, 44 ya, desde aquellos acontecimientos. ...y seguimos planteando las reivindicaciones de, desde el primer día... ...verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición... ...este año con una de las condiciones especiales... ...que es que en el Congreso de los Diputados Español... ...se va, se va a aprobar una ley de memoria que dicen democrática... ...esperemos y exigimos que sirva para acabar con la impunidad... ...de tantos y tantos años de los crímenes cometidos... ...entre ellos el de, el de Germán Rodríguez y los, y, y, y los sanfermines del 78... ...sentiríamos mucho que esta ley... Eh, ...que después de esta ley... ...tuviésemos que seguir reivindicando la justicia... ...porque creemos, y ese es nuestro temor... ...que no va a ser una ley que colme las exigencias... ...que durante tantos años... ...todo el movimiento, toda la sociedad ha estado exigiendo justicia, reparación, verdad y garantías de no repetición.